Muy buenas a todos Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Bleach Grave Souls ¿Vale? Quinto aniversario Es un poquillo raro porque es así medio japonés Medio asiático Vamos a ver Esta es la cosa regular Os lo traigo aquí en primicia ¿Vale? Seguro que me salta el copyright y todo Ahora para que cachondeo Aquí para poner mi nombre Ahora que cachondeo aquí. aquí. <ríe> Mira estos chavales. <ríe> A ver cómo cambiamos aquí el idioma. Si alguno sabe, porque vamos, no sé ni dónde está la B ni nada. Vosotros me diréis. Madre mía. No tengo ni idea, ¿eh? Hay un montón de. Voy a ponerla así a... al voleo. Otra cosa no puedo hacer. Intentar poner bandolero, pero es que no sé ni dónde está... las letras, ni, ni lo que parece una B, ni. Esto es coreano, qué, qué idioma es este, tío. Me mala! Esto es un cachondeo. A ver, el L3. ¡Bien! ¡Bien! ¡Que lo tenemos! <ríe> lo conseguí <ríe> Menos mal, chavales Ya me estaba volviendo loco Más de lo que estoy Vamos a ver <ríe> Bandolear. Ok A ver si me lo admite No Bueno, pues bandolero A ver, que no, no, co no coge más No, no, bandolero y ya está Oh, bueno vamos a ver, tenemos suerte y podemos jugar. Vamos a ver, he quitado el la intro de inicio por si el copyright y tal, use cristales para para abrir no sé qué de la alma, bueno, vamos a ver Ok Aquí inglés ya sabéis que bueno que siente espíritu de energía muy fuerte cerca de aquí mi inglés no es muy fuerte pero bueno me defiendo a los vídeos me defiendo <risa> luego ya hablarlo y eso es otro otra historia pero bueno muchas gracias a los nuevos suscriptores ya somos 895 farajidos de leyenda venga chavales unirse compartir ahí como si no hubiera mañana Venga, a ver qué siente este Bueno, reconozco que, que no sé nada de Bleach, ¿vale? No no soy fan de Bleach Y no he visto ningún manga, ningún anime Ni nada, ¿vale? ¡Oh! El Ichigo, este creo que es uno de los protagonistas A ver, ¿qué es lo que tú quieras? Vamos a ver Ojo ahí, ¿eh? El pelo naranja, ojos marrones De estudiante del de instituto Técnica especial, habilidad de ver fa fantasma. ¡Ojo con eso! El chico. Ah, dice... ¿Tú estás diciendo que tú puedes verme? ¿Este será un fantasma o qué? Bueno. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, que nos va a contar, dice, otra... Un Soul Reaper. ¿Vale? Un devorador de almas. Con la katana. Vamos a pito malino llamado Hollow. Vamos fuera y yo lo mataré o algo así. Vamos a ver. ¡Ey, es Reaper! ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? Es un Hollow Bueno, vamos a ver Hollow este ¡Ojo, hay una niña aquí! ¡Yuzu! Vamos a ver Tenemos que salvarla A vale. ver ¡Era! <risa> Un manga, es así, pero bueno. No, no he visto todavía opciones ni nada. Vale, hola a un espíritu maligno que ataca a la gente, viva o muerta. Eh, vale, para devorar su alma. Karin está en peligro. Vamos a salvar a Karin. Vamos a ver. Ojo ahí, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Qué palillos tiene el chico! Pues está chulo el juego, ¿eh? ¿Me está gustando? A ver, opciones Ya no sé, yo ya... Single player, ¿vale? Ojo el R1 Flash step, dice Ataque normal, mago el X Ataque fuerte el cuadrado Y ataque fuerte 2 y 3 Triángulo y círculo Movimiento especial, el L1 El R1... Paso atrás, creo Paso, no sé Flash Flash, step Vamos a ver mm. Segundo carácter, ¿vale? Segundo personaje Y tercer personaje Automode Con el L3 Bueno, vamos a ver Otro Fetín ¿Hemos dado? Sí, ¿no? El PlayStation no podemos cambiar, ¿vale? Bueno, tampoco me dice nada Te digo que las opciones están un poquillo limitadas, yo creo, pero bueno No sé Tiene una pinta ahí Yo creo que de ordenador por mover esto, digo yo No sé No hemos cambiado nada Así que... No lo sé No hay más nada por aquí Para pa afuera A ver... ¡Ostras! ¿Qué viene? Toma, ¡Vamos! hemos pegado ahí un par de... A ver este Ah, para rodar ¡Ojo! Un movimiento especial también A ver esto ¡Va! Más once ¡Ojo que vienen dos! Vale, para rodar Para que no nos den ¡Ostras! Está chulo, ¿eh? No sé lo que significan los simbolitos de arriba. Pero bueno. Algunas habilidades o algo, imagino. Venga, tenemos 33 moneditas. Por ahora me está gustando. Está chulo esto. Vamos a ver. ¡Ostras! Fishbone. Vamos bueno, con esto, ¿eh? chico corre. Maldito, para. Está luchando el Subripper. Vamos a ver. Holos Es eh, atraído por gente con, con alto espíritu de energía Puede ser que no esté Mirando a nosotros Buscando Vamos, de <ríe> modo Todo esto es por causa mía Cobarde Si esta es Mi alma Lo que tú quieras Ven y lucha ¡Cara, cara! Dice, ¿no? Vale, si tú quieres salvar a tu familia, pues... Venga, de acuerdo. Toma mi espada. Y corre al centro. Vale. Yo puedo darte mi poder a ti. Ojo, ¿eh? Esto no garantiza que, que, que esto funcione. Pero bueno, es el único camino. Venga, vamos a ver. Aquí nos fusionamos, a ver qué pasa. <risas> Dame esa espada. Que lo voy a reventar. Es verdad que vamos ahí a puñetazo. Ojo, Rukia. Rukia Kuch Kuchiki. Ojo, la Rukia. Saludito, Reche <risas> Nenis Chigo Kurosaki. Vale, vale. Nunca había jugado un juego de estos De blea ni nada Perdonad mi ignorancia, pero bueno Pero pagar el precio Tú, tú debes pagar el precio Ahí por Para pagar a mi familia Hollow Skunk Vamos a verlo otra Que tenemos espada, chavales Uno por aquí Otra Y ese por ahí Hay que se me ha gastado Vale, que viene Tenemos pa Ojo, ojo y ¡Viene! <ríe> ¡Tómate! ¡Toma este! ¡Toma! ¡Ay! Ese me ha tragado ¡Vale, vale! Ha sido fácil ¡Ostras, qué guay, tío! Pues mola, ¿eh? Ven Aquí Tenemos dos, ¿no? Primera misión ¡Viene ahí, sale ahí! Está chulo Venga, todo eso que nos ha dado, ¿vale? Tenemos tres, creo. Uno, 14 Vale. Pues dice que vayamos a casa. Venga, vamos. Espero que no me salte el copyright con la musiquilla. A ver si la puedo quitar o algo. También se hace un poco cansina. Necesitas algunos aliados para ayudarte en tu lucha. Muy bien, Rukia. Vamos, que encontramos por ahí. La tienda, o mentir Párate Aquí Dale, no funciona No funciona Eso es porque tenemos lo otro y no No nos deja hacer nada, ¿vale? Vale, hasta que no la demos aquí no... Venga, vamos a la tienda Personajes Ojo, personajes, accesorios pa... Esto se va para comprar es un juego gratis completo es un juego completo ¿eh? lo podéis descargar ya en la store, la presentación Store vale ocupa pocos gigas está muy bien y bueno pues tendrá que comprar mientras se dé jugar lo vamos a probar venga habrán dado alguna monedita así que vamos a ver vamos vale. a ver no tenemos que invocarlo no sé vamos a ver Tutorial. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué nos dice la roquia? A ver. Tenemos al botón de Select. Aquí. ¿Vale? Aquí está Free. Bueno, ¿cuántos tenemos? No conozco ninguno. Vamos a ver podemos ver un detalle de su estadística y... soltrice ese y decidir cuál queremos cuando hayamos decidido pues le damos al, al botón de sele ojo, eh seleccionamos un personaje no sé cuál me recomendáis o cuál ojo, tienen estrellita este de espada parece ahora los símbolos pues no sé de lo que son estos dos tienen el símbolo igual, azulito, estos tres. Este coincide con esta. Vale. Y un lobito, parece. También espada. Ojo, este que mala cara tiene, ¿eh? Este flequillito. Hola, hola. Caracola. No sé cuál coger, ¿eh? La verdad... No tengo ni idea Ostras, este parece el de, el de Goku El tortuga duende Más vio que Salé El gorrilla Bueno, bueno Sí tengo una pinta, ¿eh? El demonio <risa> Vamos a ver Dijo que podíamos Tapear A ver, a ver Estoy tapeando, pero no No sé, a ver algo más, no sé No No sé cuál elegirme, la verdad Tiene buena pinta, pero no es que no No tengo ni idea A ver el demonio este, no sé Vamos a verlo Venga Una vez gratis por el jugador, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Yo creo que este puede estar bien. Ya estamos. Yo con los rusos. Tío, no sé qué pasa, tío. Me ataca los rusos. No sé que ponen ahí, tío. Bueno, vamos a ver. Venga, me decido por este. ¿Vale? No sé qué padres tendrán ni nada Bueno, un trofeillo ganado, tiene trofeo y todo, ojo Y... Ahí, atrás hay una básica de rollo oh, Madre mía Green Pantera, ojo con este Green Joe No tengo ni idea de quién es Vamos a ver Bueno Buena lección, dice No sé es verdad me imagino que serán las habilidades espaciales, ¿vale? herramienta de alma ataque más 6 bueno, y para confirmar no sé para hacer nada, vamos bueno vamos a prepararnos para la siguiente batalla y hacer un equipo con, con nuestro nuevo aliado vale Ahora me dice allí, editar. Esto todavía pues es como un tutorial, ¿vale? Bueno, vamos. Esto es no me ha aliado al equipo. Puedes tener tres miembros en un equipo, ¿vale? Vamos a verlo. Lo seleccionamos. El cuadrado. Y lo cambiamos aquí. Como si fuera una carta. Vale, muy bien. Eh, ¿a ¿Dónde hay que ir? A, atrás ¿Vale? De momento atrás Mientras haya flechitas de esas Solo podemos hacer eso Aunque no vaya indicando Venga, vamos a ver eh, El modo historia y, y las misiones y lo tenemos, el Green Joe ¿Vale? Bueno, aquí hay más cositas ¿eh? su historia Ojo, Chronicle quest eventos en Caimon Quest. Modo cooperativo, ojo. Y.. rey épica. Mamorra épica. Ojo con eso, ¿eh? También. Oye, pues tiene bastante modo de juego, eh. Vamos a ver. No es un juego de lucha y al uso. Y está bastante bien. Vamos aquí al 2. Venga. Ahí. Aquí nos dice un poco la misión, ¿vale? Derrotar al boss, limpiar la quest. Eh, en tres minutos o menos. Aquí nos habla un poquito de la historia. Y vamos. Aquí el enemigo. O enemigos. Bueno. Nos pide ahí un... Un, un, -ticket, un ticket de alma. y los tenemos. 50 tenemos. Bueno, pues en principio bien, ¿no? Star Quest Vale No tenemos nada oh, Este va a ir con esto morado, ¿eh? Luego hemos cogido aquí el azul este Bueno Vamos a ver Vamos mirándolo poco a poco La primera vez que lo jugamos Y estamos lo viendo todo Contenido, vamos a ver. Juego completo, ¿eh? Recordad. que allá dentro compra y todo eso dentro del juego, pero en principio es el juego completo gratis, ¿eh? Gratis en la tienda. Vamos a ver, es que no sabe qué ha pasado esta mañana. Vamos a ver. Estaña chica ha desaparecido. Mira, aquí está la ruquia. Ahí con su lacito y todo. Mira, pues estupendo. Quita y un poquillo no, pero bueno. En suquia, <coughs> perdón. Vamos. Vale. Sociedad del Alma. Noche tú absorbiste todos mi, mis poderes, ojo, eh. No sabemos si es un fantasma o qué, que eso no que nos ayuda. En fin, vamos a Ok, ya veo. ¡Ostras! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué le ha pasado a mi cuerpo? Venga, vamos. Sígueme. Follow me. Venga, eh, pues aquí estamos. Ojo, me dice que le dé al otro, ¿eh? Cambiamos de personaje. ¡Oh my! ¡Ostras este cuántas cositas tiene! Hasta que normal, ¿vale? Luego hay unos poderes. El triángulo, ¿vale? El círculo. Y el L1, que es el especial. Vale, y arriba veo los simbolito Vale, teníamos a, al moradito. A que por eso lo teníamos ahí encendido. Vale, y ahora tenemos al azul este. Pues venga, vamos a ver. Está bien. A ver, opciones. Es que no tenemos. Ya lo hemos mirado antes. No, no hay nada. Es para cambiar los controles y eso. Yo quería ver cambiar la música y eso, pero bueno. Vamos a ver. Juego, eh. A ver, aquí. Se aparece Está bien, ¿eh? es como una bestia No sé si tendrá... ¡Ojo, ¡Oh, ojo! Oh, oh! Cargo los tres de un golpe Con el X nada más y... bueno bueno no sé hacer una, más y hacer alguna magia de esta, pero bueno A ver si sale algún bow o algo Este, Ahí está, va a tener el bow ¡Vamos! Vamos a verlo A ver. La que tenemos, aparte de matarlo su alma o qué? poda, vale, dame cosita. Uy, que viene. <ríe> Ay, que viene. A ver si hay algo más por aquí. Una cajita. Ya veo que no. Ahí viene. Vamos a probarlo. Ay, viene. Pues toma. Bueno, no lo hemos matado en nada, eh. Me da el cuadrado. Ojo soltó algo, eh, vamos a ver por ahora bastante fácil, Pensaba que me va a ser más difícil, pero bueno, un tutorial, así que va bien la cosa, pero bueno, he visto tutoriales más difíciles que este, cuerpo completa, ya tiene cola y todo, eh, está chulo el que me he elegido, me gusta Venga. Toma, toma. Venga. Sección de ayuda. Si te necesitamos algún problema o algo. Vale. Vamos a casa. Home. Ok. Vale. entrenamiento básico de combate ha terminado. Venga, nos va a dar más moneda su ticket y... Orbe de espíritu Mira, pues Estupendo Más cristales, algunas joyas, ojo Para pues darle poder a nuestros personajes Muy bien Vamos a verlo en la caja de regalos Ojo Vale, pues a ver si nos deja Vamos ¿no a ver No sé qué es esto, eh Está ahí descargando algo, parece Vale Ahí está, descargando Rápido Venga Ojo, oh, que hay más de esto <ríe> Qué guay ¿Tiene más No, nada más Ahora Ahí retocar el enemigo Ojo más de esto, eh <ríe> Más descarga Este un poquito más, eh Vale, el chico que le gusta salvar a su amigo. Vale, el chico será el protagonista, ¿vale? Y estos pues serán los acompañantes, los, los secundarios, pero bueno, también protagonista Este parece que lleva un arco. Ahora las gafitas que vimos antes. Vale, este es el primero que nos daba ahí también. No lo hemos elegido, pero bueno. Uy, este está tardando tela, ¿eh? Este también está chulo. Este es japonés este. Pero bueno, tiene muchos trapos y muchas historietas Vale, el chico también Vale Vierte de la rica historia y variada de los personajes del universo de Bleach Sensacional Bueno, lo he visto hoy ¿eh? en la tienda, no lo había visto en las historia Digo, pues lo voy a subir Hay muchos fans de esta serie De manga y bueno, puede estar bien ya os digo que no, no soy fan de esta. De esta serie. ¡Ojo! El que hemos elegido no creo que es, ¿eh? Este es nuestro, parece, ¿eh? Y este, verde, azul y rosa o púrpura. Bueno, ya le queda poco. El personaje. Ojo, esta con alita y todo, ¿eh? Que parece que tiene ahí con el o algo Bueno, vamos A ver A ver, a ver ¿Qué ha pasado? Se me va esto, ¿eh? No sé qué ha pasado, se me va al... El... Cierro ¿Qué pasa? Ahí No sé qué ha pasado, que se me ha ido al... Al internet Vale, seguimos por aquí Vale Hay que... Jugar tres días para coger los tickets de esto, ¿vale? Con estos todos los días, pues te dan Te dan tickets Venga, ahí tenemos este la velita Venga viva el cande, o sea, una vela de, de resucitamiento, vamos a ver puede venir bien si morimos o algo, no sé Uno ¡Oh, 27 regalos Vamos a, ver, vamos a ver la rupia <ríe> Vale Hasta Aquí completa Todas las toda la misiones Creo, órdenes la Dificultad para ganar Grande recompensa, vale En modo lineal, este es este el que tendremos que hacer Limpiar muy duro Y cambiar a cinco estrellas Ojo ahí, eh La recompensa por completar 5 órdenes, vale Tú, ¿qué era esto? Oh, genial Ojo que me manda aquí no puedo hacer nada, tío Puedo con mis regalos ni nada No me deja O oh, sí Sí, ¿eh? Puede cenar todo, ¿no? Y tenemos esto, hace un minuto que no lo ha dado Ojo esto, tío Ojo, ¿eh? Cuánta cosita nos está dando Bueno, bueno, bueno Madre mía, no sé qué voy a hacer con tantos regalos. 91 regalos que me dan el primer día. Cristal ahí por un tubo De defensa de esta mina. Esto me parece que es para subir a nuestros personajes. Experiencia. Ojo, moneda. Orbe de espíritu. El candelabro que lo acabamos de coger. Más moneda. Y aquí el. No sé lo que será esto. El Oyuku este. Bueno, pues recogemos todo. Ok. Nomenti un regalito. A la saca. <ríe> Dale, otro trofeo. Bueno, varios trofeos, creo, eh. Sí, sí, me está dando varios. <ríe> uh, me está dando un montón de trofeos. Coleccionado unos pocos, nos faltan más. Pero vamos a seguir. Seleccionando. Recogiendo. Ven. Vale, aquí ya no tenemos más regalos. Este no sé quién es el leoncito este. tique de alma. Pues hay que recogerlo. Cuenta. Ven. Recogemos. Cerramos. A ver, el personaje. ¡Ah, mira! ¡El con! Persona que puede se ser usado en la página de ascensión ¡Ojo ahí, eh! Venga Toma otro trofeillo lo tenemos el con, con por 50, eh ¡Ojo ahí! Bueno, bueno, que bien Unos puntos de amigo y todo Pero bueno Vale Oh, qué guay. Cuántas cosas nos ha dado. ¿Y aquí, ¿qué será esto? A ver si me deja. Vale, esta hemos completado por, por limpiar el tutorial. Vale, 5 horas del espíritu más. A la saca. Ahora, pues yo habría que completar esto. Un personaje. A por uno. Uno o más personajes diez, más, Un total de 10 niveles Vale, poco a poco pues, Estos se irán descubri descubriendo Y lo iremos Recuperando Venga Eso por ahí A ver Ya por darle a la opción A ver si sale la música, tío Por fin Ojo ahí. Con la BGM que no vea a ver, Aquí también parece que Aquí, aquí, aquí, aquí Ojo, eh. Bueno, no sé si saldrá... ¡Hey! ¡Hello! Raincoon. Si solo he jugado este juego... No es la primera vez que juego, vamos. Smooth mode. A ver, otro poquito más, creo. Si me deja. A ver... Ahí se oye bastante, ¿verdad? Bueno, puede estar bien, no sé. Esto... Autolook... Puede estar bien. Autolook... Ahí... Este es el del accesorio... Lo ponemos en también. Esto invitación a... Al... Al Will, que sería... Ahí el... Supongo... Vamos. hay plataforma de juego de todo. También. ¿Por qué no? Vale. Y gameplay. Subtítulos de movimientos especiales. No. Diálogo de quest limpio. No sé. Cámara azul. Automovimiento especial en batalla Yo creo que sí Single player, mira si le pueden Poner aquí los efectos de gráfico o algo también Cooperativo, arena Está a la mitad, o sea que bien Supongo Enseñar Los personajes de doble equipo No tengo ni idea Display cooperativo Vale, el, el chat Supongo que sí y supongo que el otro también de arena No sé Ven. Cerramos Vale Aquí veis que tenemos un montón de De opciones Decía yo que no, ¿eh? Jope, si tiene opciones esto Vale, no hice Agalbeguine, vamos a ver las órdenes Ujo, ¿eh? Tenemos aquí un montón de órdenes, tío No sé esto 74 órdenes Ojo, ¿eh? Creo que podemos recolectar dos de aquí. Por limpiar una historia y derrotar el día enemigo. Pues venga, de ataque. nos puede venir muy bien. Vale. El fin de semana. Weekly. <ríe> y este. Este tenemos 72, ¿eh? Creo que es que nos ha dado antes. Y volvemos a coger más... Más loot Puede estar muy bien Moneda ahí por un tubo Uf, Nos hacemos rico, ¿eh? Este no sé lo que es, pero bueno Venga Quedan otras 22 ¡Madre mía! Perdonad que vayamos tan despacito Pero bueno, hay que ir recogiendo esto Y echándole un vistacillo aquí al juego Vamos, evento De momento, limpiar La historia de single player Vale Quedan 18 horas Bueno Hay que ir completando misiones Queda ahí El nuevo, vale Cerramos Ojo, eh 150 6 millones, tío Madre mía, en un momento, tío Esto no sé lo que es Vale Aquí me supongo que será el chat Ojo, amigos Aquí lo de las cuevas que lo vimos antes Aquí la tienda para, para comprar más Y vamos a ver esto Vale Ordenes normales Ojo, podemos recolectar más, eh Pues venga más moneditas Dos Vale Estamos en beginner Este no sé si tengo que darle O tengo que irle aquí Vamos Aquí hay cinco parece No Que no sé cómo empezar O sea, aquí No No, no Me manda ahí al internet Vamos a ver. Si le doy yo aquí. ¿Sale aquí como.? No. A ver, aquí. Este uno pero eso todavía no, ¿no? <risa> o sea, que está la experiencia para subir un nivel. Eso lo podríamos hacer también. Disculpad, pero. No sé cómo hacerlo. Me imagino que habrá que ir aquí, ¿o qué, tío? No, no me deja. Esta no me deja. Este brilla, pero. No sé cómo darle. Vale, hacer tres amigos. A ver. Si nos manda los de Fría. No sé. Buscar. No tenemos amigos. <ríe> tenemos que hacer amigos invitando a nueva gente, haciendo amigos con batallas de oponentes y buscando a otros jugadores. Vale, de momento no. Parece que no, no tenemos amigos. Encontraremos alguno, ¿no? Me supongo Cinedin No veo ningún español Si alguno Está interesado en hacerse amigo porque me lo me lo diga Vale Aquí está mi, mi ID 46998577. 577 Que es la que Que mañana como amigo Bueno no sé si para atrás o qué pasa. Vamos a ver. No podríamos comprar alguno más o subirlo de nivel. A ver, dos Ah, la 3, la 3, vale, vale. Venga, pues vamos a ver, esta es la beginner, sí, sí puede estar bien. Venga, vamos a ver. Ahí vamos. Pero tal boss. Vale, lo mismo de antes. Así que vamos a ver. Aquí podemos meter otro. No sé lo que tengo que confirmar. Tenemos el los accesorios y otros personajes que de esta quest, ¿vale? Aquí, y estos personajes que a lo mejor haciendo la cueva pues, los podemos invocar o algo. Bien. No sé el nivel que necesitamos para, para esta misión, pero bueno, le vamos... Y aquí esto de Killer, ojo ahí, ¿eh? Venga ahí. ¿Ves? Subimos ahí los personajes. Ven. Ojo al chat. haga a Cacatua. Luchi Shibata. ¿Cuál es este nombre? Venga, Vamos así un poquito rápido. Se están presentando. Venga. A ver, tenemos auto y todo, ¿eh? A ver ¡Puma! ¡Ojo! ¡Para, para, hombre! No, auto no me gusta Auto no me gusta Vale, parece que cogemos todas las monedas, pero bueno que... Nada Muy bien Podríamos coger al otro incluso, ¿eh? A ver si lo subimos un poquito más de nivel o algo, no sé A ver si nos da algo nada por aquí, ¿no? Este tiene más poderes, desde luego. Venga, vamos a ver el enemigo este. El boss. ¡Ostras, el curosario ese! Se lo ha cargado todo. Vamos a ver. Shin este. <risa> podían hablar o algo, pero bueno. Rota veinte enemigos, nos falta uno. Ya, lo, lo bueno que hemos conseguido las tres estrellitas, Ostras Tú quieres enviar a, ah vale, el que no, el que no ha ayudado, ya decía yo. El 11 bueno, pues si sí. vamos haciendo amigos, supongo. ¿No tiene Will? Ok Curos o sea, ese. Venga, ya le hemos enviado ahí una, una invitación. Venga. No sé si hacer siguiente búsqueda. Siguiente misión. Venga. Ahí estamos. No sé el nivel que tienen los enemigos. ¿Vale? Pero bueno, vamos, lío. Estaría bien haber contratado otro, supongo. Pero bueno, la cosa va bien. De momento es un tutorial muy fácil. Vamos a ver. Ok. Ah, ¿dispensadores de caramelo qué? Okay? Una buena idea No Tascarín La ruquia se nos va ¡Ojo, este! Que no ve delicioso, dice. Vamos. a 233 Vamos, dice que es muy peligroso. Vamos a ver. Su hechizo no tiene efecto okay. ¿Qué pasa? ¿No están golpeando? <risa> ¿Qué pasa? Venga, venga eh. Ojo aquí y voy a dar ya rápido con la... Con la catanita Venga Miren más Está muy bien, ¿eh? El espadachín Ahí lo evitamos Venga Ok Dame eso Mal Focus cristal. Todo eso para subir a nuestro personaje. Que nos puede venir muy bien. Venga, vamos a ver. El boss este. Aquí nos ayuda a alguien. Vale. Por ahora está siendo bastante fácil. Los monstruos estos. Vamos a mirar el espadón que tenemos. Cazo Katana. Chico Kurosaki. Edad 15 años. Ah, sustituto de, del devorador de almas. Venga, vamos a ver. A ver qué pasa con el monstruito este. Creo que son demonios, ¿no? Se traga la alma. Mamá, vuelva a la vida. Ok. Pero bueno, que si va la otra y Que me lo mata al boss, ¿eh? No me va a dejar que lo mate Míralo. No okay. me va a dar ni que coja la... La monedita Pero bueno Claro, es que como tengo abierto el s, nos mete... Se nos mete gente Lo cambian, tengo opciones Pero bueno Imagino que para pasar las otras más mazmorras de más adelante. Pero bueno, ya veremos. Pasa que las calles de, de las ciudades son cortitas, a ver. Avanza un poquito, mata un par de ellos tres. Y rápidamente te sale el boss. Estamos jugando el normal. Vamos a ver. Nos flashean aquí. Ahí. Mira, ya hemos derrotado a 20. Falta uno para si los me 30. Me... Bien. Bueno, ir consiguiendo las tres estrellitas. Aquí otro Felipe Smog. Primer 140, pero pues, madre mía, este cuánto ha jugado ya. Madre mía, chavales. Uf. Último login hace 27 minutos. Venga. Lo tenéis, amigo, que uno lo pedía también antes. Venga. Ojo, me ha dado el chat este. No sé si. Y ajo, intentar meterlo en el grupo. Vamos a ver. Tengo ya un regalo. Noticia. Ya nos van dando un montón de cosas. Vamos a ver. Esto por tener 20 puntos de amigo. ¿Vale? Por jugar con el Kurogane. Pues oh, muy bien. Ahí tenemos los puntos de amigo, ¿vale? Creo que son nuestros primeros 20 puntos. Así que bien. Noticia. ¿Entre ¿No me manda el internet? O oh, sí. O oh, sí me manda el internet. No hay que mirar esto, ¿eh? Ahí no hay que darle, chavales. <ríe> Pero por lo menos mientras estáis en, en pleno directo. Aquí hemos hecho otros dos, ¿vale? Aquí. Recogemos. Ataque medio. Ahora este. 200 monedas. A los mil enemigos nos dan ahí otro personaje, ¿eh? Oh, está muy bien el juego. Y de momento nos están dando un montón de ayuda, de moneda y de todo. Vamos a ver. Si sí podemos. editar al grupo. O ya tenemos personajes, no hace falta que me compre a ninguno. A ver, aquí este. Mira, mira, mira este. ¿esto ¿Cómo lo subo, tío? Madre mía, chaval. El cuno este. Saltry. Pero es que tengo un montón, ¿no? ¿Esto no se fusiona o qué, tío? <risa> y con este. ¡Cha! Es gracioso Esto que el sol El árbol de... ¡Ostras! El árbol de habilidades, tío Madre mía, chaval Bueno, bueno. Con los power stones y las monedas, Vale Ahí ya sabemos Lo que necesitamos Este no quiero subirlo Este de momento no power. Déjate, déjate Vale No es lo que queremos El Outman ¿Qué será, tío? No afiliación Se pueden vender y todo Es que no sé Y dice que tiene un hacha voladora Ah La patada La patada de hacha voladora inflige bastante daño al enemigo Vale a 74 Ataque 15 A ver esto Ah Formación del carácter ah, Impulsivo dice Pff. Vale Ahí lo tenéis. Pues no tengo ni idea. De ¿Cómo subirlo de cómo. A ver si encontramos otro. Dice que tenemos 53 de 110, eh. Claro, los que nos ha dado. A ver, este. Ahí, como no había dado, pues. Teníamos que afectar o algo, ¿no? ¿No? Sort. También podemos cambiar de, de equipo y todo ahí. No sé si se habrá grabado o algo, supongo que sí. Ahora... Venga, ahí lo tenemos al chat. <ríe> Míralo, parece que os dado, ¿eh? Parece que os sea. Accesorio. Esto no lo, no lo hemos visto No tenemos ninguno Venga, yo supongo que vamos a ir haciendo las misiones ¿Vale? Que estas parecen fáciles Y vamos a ver Hay más cositas por aquí Aunque algunas están chapadas Pero esta la tenemos abierta, ¿eh? Además lo Aventura Y esta de evento Venga, seguimos con la historia Que llega al 5 Ahí Y luego el 6 Vamos, este Ahí lo tenemos ¡Ojo, eh! <ríe> Origime este Esta, que diga Vamos, parece que Son del mismo colegio o algo porque Tienen el mismo lacito y todo Mismo instituto Venga <ríe> Las cosillas que hace Te veré después Chao Venga Vecino Sora Un terrible accidente Y murió En nuestra clínica ¿Cómo? Tengo un accidente con el coche Vamos a ver. Gran hermano, gran hermano. Por favor, no me den solo. ¿Puede ser algún recuerdo o algo? Vamos a casa dice. ¿Casa qué? Pues no me pregunté. A Aquí tenemos a Yuzu. Kurosaki, esta parece nuestra hermana, ¿eh? Tiene nuestro nuevo, mismo apellido Venga, va Ayuso. Enrolla un montón, pero ya sabéis El modo historia, no, así que A ver este le suena el móvil Vamos Tenemos órdenes Sulpeye ¿Qué es esto? La rukia parece que lleva un pijamilla o algo No sé si irá a dormir o qué Vamos a ver <ríe> la dirección de mi hermana Vamos Aquí ahora ¡Ostras! Haces guay Venga Le hemos dado ahí el espadazo Let's go Pues está muy bien, ¿eh? me voy a tener que aficionar aquí al Bleach, este Lo mismo en Netflix está <ríe> Y voy a tener que ver algunos capítulos, alguna peli o algo Para enterarme algo más de la historia <ríe> Y para tener más hype Venga, vamos a ver. Ya sé que esto aburre un poquito, pero bueno Origime. Su hermana. Venga, otra misión. ¿Vale? No sé es que ahí no ha dado una estrella nada más. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo mismo, ¿vale? A ver, enemigo, y. Vamos a ver la hermana si la salvamos o algo. Venga. Lo que me tendría que cambiar para que no entre nadie a. Pero bueno, vamos haciendo mientras amigos o lo que sea Venga, vamos Uf, está de cinco estrellas, eh Poca broma Venga El chico de dos y el chat de una Hago cosita aquí <ríe> Vamos, hay movimientos especiales y tal Con las cartas Vamos a ver Vamos a atacar a nuestra propia familia Vale. Ah, parece que le ha atacado Lo quería atacar a nuestra hermana Así que vamos a ver Quieren deparar su alma Esto es todo el lore de, Del manga, ¿vale? Venga A ver, estos tres Toma ahí <ríe> Tenía ya ganas de hacerlo. Tres la cuatro segundillos. Venga, a los próximos le metemos otro. ¡Toma! Ahí. No tenemos que pegar tant tantas espaditas. Ahí, monedita rica. Y defensa, ahí. Está la defensa. Somos muy poderosos, ¿eh? Eso que solo es de dos, dos estrellas. El ichigo. A ver, vamos a probar al chat <ríe> A ver toma Que te meto Oye, decía que Vamos a probar el nivel 1 Contra el boss A ver A ver qué tal se porta Este de nivel 2 Vale, vale Y de tomar las tenemos aquí Este que nos va a ayudar <ríe> Creo Y Y lo va, lo va a matar De un tiro De un golpe Vale Sacamos nuestra espada Vale Dice que nos va a matar. <risa> si no podemos morir, si soy el protagonista. A ver, este se lo carga de una vez, tío. Y no puedo coger el otro ni nada. No sé. No sé si nos lo dará. La cosita rosa esa que ha salido. Sora. Esta es mi culpa. ¿Por qué? Bueno. ¡Ostras, tú! Se pone la katana en el cuello Ahora ha tomado una decisión, dice Bueno Hemos aprendido El de un solo, Vale sociedades del de alma origime esta bien bueno vamos a ver si tienen aventura estos en el instituto ¿eh? esta peñita origime hermano tengo un buen día dice gracias origime Ah vale que eran hermanos estos origime y el otro gracias guay bueno Historias familiares Venga. mientras podemos jugar al Pong, boing, boing, boin, pon, pon, pon, pon. Algo tarda. No hay problema. <ríe> y tres, bien, bien, bien. Eso es lo que necesitamos, la tres estrellita. Y así no tenemos que repetir la misión. Bueno, hemos subido al nivel 6 y el otro a nivel 3. Esta creo que era la última, ¿eh? Yo no sé. A ver, volvemos a casa o qué pasa. Vale. vale. Mira, se nos ha abierto el versus battle. Ojo con eso. Battle, battle está ahora disponible. ¡Uma oh, y arena también, chavales! Uju, uh -huh. <ríe> Venga, poquito a poco Vamos a ir quitando los candadillos Eso está muy bien Venga, vamos a ver el challenger este Tenemos ahí tres misiones, parece <ríe> Pues la verdad que... Muy bien, ¿eh? El jueguito Venga Cinco cristalitos más de experiencia De los chicos, pero bueno es normal, es ¿eh? una misión de las fáciles Lo pues, próximo será Usar cristales de experiencia para, para subir un personaje A ver No de hacerlo A este No, eso es para quitarlo Aquí Vamos a ver es que Debería subir al otro, eh, el de nivel 5 Pero bueno Vamos a subir este un poquito Así nos deja... Esta la tenemos, ¿no? ¿O qué pasa? Tenemos un montón de 25 a 30. Vale. Tenemos esto. No sé si hay que meterle más o no. No. A nivel 1, 4... 200 cristales y monedas. Bueno. A ver este. Dieciséis ochocientos, quiero usar un poder materiales, moneda. ¿Tú posees para subir múltiples almas? Es que este no lo sé si tengo que utilizarlo todo No creo, ¿no? <ríe> no creo, tío No sé esto cómo va, ¿eh? Muy bien Ah, vale No sé si es Ojo, esto es para pa darle aquí habilidades de estas, Pero no sé si tengo que gastar todas Todas las monedas o qué Uf. Esto me dice que no está aplicable esto es eh, necesario, Vamos, ¿vale? Será para conseguir más cristales de esto, imagino. No tengo ni idea, chaval. es eh, de 25 a 42, vale, pero no tengo ni idea, tío. Que no sé, el multipower no creo. Quiero darle, pero no, no sé cómo Esto creo que me manda la misión Cristales de ataque esto no sé ni dónde me han mandado Lo mismo modo entrenamiento, eh ground, Training ground para coger cristales de esto, Sí <ríe> No es lo que queremos Hola. Bien, tío, pero ahora bien. Lo que pasa es que hay muchas cosas. ¿no? Todo esto es nuevo. Ay, Ray, hay de todo, ¿eh? Oye, Arte es mi amigo. ¿Te la has descargado o qué? Vamos, la arena también, ¿vale? Y el verso. El entrenamiento especial, todo el temario ese. Vamos a ver La orden es A ver si tenemos alguna misión o algo Sí Aquí ya tenemos Regalitos Ven Recogemos Más cristales no que utilizarlos ¿Qué va, tío? Pero si esto es un juego de lucha Esto, hombre que, que no es muy necesario el idioma No, español no tiene ya lo he mirado unos chinos, japonés. Pero.. Ya te digo. Que estos juegos no somos no necesarios. Además estoy haciendo aquí un pequeño tutorial aquí del, del juego. Dios, esto, esto es fácil, una vela para revivir cuando te matan. Que son. Son cositas que.. Yo lo que pasa es que al Blea este, el Bleach, no.. No he visto ningún manga ni nada. Me voy a tener que ver algún. Algún manga o algo Y yo Es que no sé, no sé cómo, cómo subir los personajes y tal Bueno, ya aprenderemos y tal Poquito a poco, ¿vale? Vamos a ver Este que tenemos por aquí Otra vez A ver Limpiar Story Quest por 10 Vale, esos es todo. los objetivos que, que tenemos que hacer Vale, vale Venga, yo creo que este no Vamos, ¿eh? Dos de cinco, me dice Aquí hemos hecho un amigo Me falta hacer más amigos Está el juego cruzado y todo, ¿eh? Ahora no sé cómo comenzar Me va a pasar igual que antes. Sí, el, el emite ya... Ya lo probé yo hace muchos años. El emite estaba chulo, muy divertido. Tiene un montón de personajes y eso. Claro, bájatelo, tío. Bueno, ¿Cómo hago yo para meterme... a.? Versus Battle Mira, tiene Versus Battle y todo, eh Y arena Vamos a ver la rukia que nos cuenta En el Bravel Battle Brave Battle 11 ligas en total Todo lo que te gusta a ti, hombre Me gusta lo que no de comprar todavía en ese juego Me han dado un montón de regalos, eh En principio, mira todo lo que tengo aquí arriba un montón de cositas. Prepárate para la batalla, me dice. ¿Vale? que no tengo ni idea. Prepárate para la batalla, pues venga. Vamos a ver. Con Bravo el Battle y nos da raras medallas de estas del cuno este. Tenemos 50 cunos de eso, que a ver lo que hago con los cunos también. A ver si lo descubro. Pero bueno. La ruquilla, la estrategia, es vital en la batalla, ¿eh? Vamos, la mejor mejores táctica para adaptar al oponente Estos pueden estar más, más difíciles estos combates, ¿eh? Que lo del modo historia Vamos Tiene 1691. Creo que no vamos a poder todavía, ¿no? Y yo como me los cambio aquí A mis personajes No puedo, eh En los uno Vale En los dos Esto me imagino que será un poquito más para adelante, ¿no? Es que no, no sé cómo elegir aquí mi, mi equipo Pues Eso no me hace falta los dos no tenemos a nadie. Selecciona un carácter. Claro. Si era yo. Cambiar. Vale. Este aquí. Este el bueno. Ahí lo tenemos. Confirmamos. Vale. Lo tenemos. Y ahora el... el, el, el, el los dos, pues bueno O ponemos al chao, o ponemos al cuno ese A ver, a ver. <ríe> Está nivel 1, pasa que es de 4 estrellas, ¿eh? Puede estar bien, no sé, es que otra cosa no tenemos Vamos a ver El otro es de nivel 1 también y de, de una estrella El chao ese que nos ha dado Venga, confirmamos Hasta que 15 está, está bien Pues venga a ver cuánto llega a nuestro poder de ataque. 568, que va, todavía no llegamos, ¿eh? 568, que va, que va. Estos son todos muy fuertes, son todos de 5 estrellas. No llegamos, no llegamos. Tendremos que hacer otro grupo, ¿vale? Para poder continuar aquí. Bueno, volvemos para atrás. No ha podido ser. ¿Vale? Y aquí la arena, vamos a ver la arena. Me ha dado nuevo. Bastelo, Bobby, me enseña. Bájatelo y me enseña, dice. Si es que estoy muy liado, Oscar, si es que se ve muy antiguo el smite ese. Hay muchos niños y eso. Yo no ya lo jugué. Tú descárgatelo, juega. Y si te gusta, pues. Juega, tío. Pues que el emite ya, ya, ya pasó. Y además es que estoy ahora con estos juegos. <ríe> Así termino también el Evil Within ya, que estoy casi en el final. Aquí jugando el Pong. Ping. Pong. Ping. Pong ping, pong ping pong ping pong ping Se queda aquí un poquito pillado, eh, el juego. A ver. No está hacer cosilla con esto, pues. Debería de avanzar o algo. El modo arena parece que está pillado, ¿eh? También os lo digo. Parece que se ha bugueado o algo. Me voy a dejar aquí todo rayado con él. El... Un quito. Si no comienza, lo voy a tener que cortar el directito, porque vamos. No puedo hacer otra cosa. No me deja irme para atrás ni nada. No puedo hacer otra cosa. Tengo que esperar y... Es lo que hay Ya de un minutillo más Y si no pues cortamos el directito Pero como primera impresión y todo Yo creo que muy bien, ¿eh? Chavales, no sé qué... ¿Qué pensáis vosotros? dejármelo ahí en comentarios ¿Vale? A ver qué pensáis Y si queréis que siga... Jugando esto y, y lo suba al canal Si os apetece La verdad que en principio está muy bien El modo historia y tiene bastante modo de juego este se ha quedado un poco pillado El modo arena, pero bueno Parece que no va, ¿eh? Bueno, yo creo que es hora de despedirse, ¿vale? Aquí con el menudo juego <ríe> Menudo jueguito Pues ya os digo Lástima que se haya quedado aquí pillado Pero bueno, si queréis más Pues me lo decís y... y lo vuelvo a subir al canal Venga, un saludito para todos, Peñita Cuidarse mucho, mejor si os cuidan Chao, chao y cuidado con el aire que respiráis, que tenemos ahí el cielo un poquito ahí rojo, ¿vale? Con la lengua de fuego de, del Sahara, así que cuidadito y poner la mascarilla y cuidaros mucho. ¡Chao, chao!